Los beneficios económicos de mejorar el acceso al agua, al saneamiento y a, la, y a la higiene son entre 3 y 6 veces su coste.